Uh, hola amigos cómo están bienvenidos una vez más aquí a mi canal de youtube y estoy revisando las noticias que tenemos para el día de hoy fresquitas recién salidas del de horno de edward gaming y tiene que ver con lo que con lo que se nos viene ahora en, en el common test bien eh, la segunda prueba del common test eh, Básicamente nos habla acá de lo que tiene que ver con el progetto italiano y el EBR francés Que todos ya saben que van a sufrir de modificaciones No se van a ver beneficiados eh, Lo cual sería traducido como una especie de NERF A ver, vamos a ver La introducción de los cambios que se han anunciado para los vehículos y el EBR Queremos anunciar una aclaración Los cambios realizados a los vehículos premium fueron el resultado de modificaciones complejas de balance De los vehículos que puedes investigar estas acciones, sin embargo, contradicen una de nuestras reglas básicas. No reducir el rendimiento en batalla de los vehículos premium. Exactamente. Razones para este rebalance. Tanto la rama de tanques medianos italianos como la rama de vehículos con ruedas franceses necesitaban un rebalance. Sí, opinión personal más los vehículos con rueda que lo estás viendo. A ver, chicos, yo quiero hacer una pregunta qué desbalanza más, está bien que acá está hablando del EBR en particular, ¿no? Pero digo, ¿qué desbalanza más las ranqueadas, ¿El pelotón de 3 EBR o los 3 EBR del otro lado o los 3 autocaradores? Yo veo 3 ligeros y, uy, oh, carajo, estamos en, estamos en el horno, ya no sé, con los pesados no sabes dónde meterte, porque los ligeros van de base a base, los ruedines van vuelta, que esto que el otro... Es, es un lío, la verdad que es, y no le podés pegar, es un, es un garrón pegarle, pero bueno. Eh, no me voy a meter de lleno en ese tema porque sé que hay muchos defensores de los redines. Yo no soy uno de ellos. Estoy en la vereda opo a esta. Razones para este resbalance. Está tapada la bombilla. Tanto la rama de tanques medianos italianos como la rama de vehículos con ruedas. Está hablando de la rama acá. Franceses necesitaban un rebalance. Con el tiempo las mecánicas de autorrecarga se fueron volviendo cada vez más efectivas en el campo de batalla. Especialmente en los modos competitivos. No sé si es que se fueron volviendo cada vez más efectivas. Tal vez uno le fue agarrando más la mano. Fue entendiendo cómo se utilizaban. Pero no es que, digamos, el vehículo siempre fue el mismo. Entonces no es que fue más efectiva. Si fue más efectiva, digamos, en el sentido de que uno mejoró con esos tanques. Las manos mejoraron. Eh, los vehículos franceses con ruedas se convirtieron en exploradores inigualables. Obvio. Son adversarios extremadamente difíciles si hay un jugador experimentado al mando. Todos estos factores hicieron que fuera necesario efectuar un rebalance para estas ramas, para mantener la jugabilidad de los vehículos pero ajustando su rendimiento en batalla. No obstante, ser conscientes en este aspecto terminó afectando a los vehículos premium, más específicamente al Progetto modelo 46 y al Panhard EBR FL10. Después de ver los resultados de la primera prueba común de la actualización 1.10, decidimos que los cambios ¿Qué recibieron el Progetto 46 y el EBR 75? ¿Serían compensados con mejoras individuales para el rendimiento en batalla en el caso del Progetto? Yo el Progetto lo tengo, el EBR no. El de Tier 8, digo, ¿no? Y ajustes individuales de física para el Panhard. Progetto, mejoras individuales para el rendimiento en batalla. ¿Cómo se traduce eso? A ver, vamos a ver. Presten atención todos aquellos que tienen el Progetto Tier 8 Premium. Progeto modelo 35M46 Ya no se puede montar una barra de carga de cañón en el Proyecto modelo 46 Es el de Tier 8, el Premium Sin embargo, mejoraremos sus parámetros de manejo del cañón Para que tengan el nivel que alcanzarían con una barra de carga de cañón estándar equipada Entonces, ¿para qué le sacas la barra? No entiendo ¿Para qué le sacas la barra si después me vas a dar eh, parámetros que igualen o que alcanzarían ojo que lean bien, alcanzarían, está hablando en potencial, es un supuesto. Importante, para la mejora se usarán las características de una barra de carga de cañón estándar, no las de la barra de carga mejorada, si tenemos en cuenta que el vehículo básicamente recibirá un espacio para equipamiento, aumentar los tiempos de recarga al nivel que tendrían con una barra de carga mejorada o de recompensa, volverían demasiado poderoso al vehículo. Uh -huh. Estoy de acuerdo, me parece bien, me parece correcto. A ver, eh, tiempo de autorrecarga del primer proyectil Sin barra de carga De cañón montada antes O sea, sin la barra estaba en 11.5 Con la barra estaba en 10.4 O sea que queda igual Es como si tuviera la barra de carga Del primer proyectil 10.4 va a recargar O sea, como antes Como si tuviera la barra, ¿bien? bien Tiempo de, de autorrecarga del segundo proyectil. Antes, sin la barra, era de 8.6. Si vos le ponías la barra, que obviamente todos teníamos la barra puesta. O sea, este ni, ni lo mires, el primero, porque todos teníamos la barra puesta. Creo, supongo, no sé. Entonces era eh, tiempo de recarga del segundo de 7.8 y va a ser de 7.8. Tiempo de autorrecarga del tercero, con la barra, antes era de 6.9 y va a ser de 6.9. Daño por minuto, 2086, 2086. ¿Eh? No entendí. O sea... para para pará. Te voy a hacer a Fantino. Vos me estás diciendo que... ...los tiempos... ...con barra de carga de cañón montada antes... ...y después ahora sin la barra... ...va a ser exactamente igual. Miren que yo lo tengo el proyecto... ...y lo quiero mucho. Pero me estás dando un espacio más de garaje... ...un espacio más para un equipamiento... ...que la barra ya no va a ir ahí... ...porque podés meter otra cosa. O sea que podés potenciar otra cosa sin haberle nerfeado nada porque sigue siendo lo mismo me parece muy raro ojo que esto no es un nerfeo esto es un bufeo porque sí. a ver si, me, a ver si se entiende ¿no? o sea, va a seguir recargando igual nada más que el espacio que ocupaba antes la barra de carga, ahora lo vas a poder usar para otra cosa porque ya no recarga más no vas a poder usar más barra de carga entonces los tiempos te lo dejan igual, pero el tiempo de barra de carga, perdón, el espacio de barra de carga, le podés poner, no sé, ópticas ponele, cierre retícula, no sé, lo que quieras, yo qué sé. Eh, Panhard EBR 75 FL. El Panhard se verá afectado por el rediseño que recibieron las mecánicas de daño de la suspensión de las rodinas de los rodines. Sin embargo, esto será compensado con ajustes de física individuales, los cuales darán como resultado que el Panhard... Eh, del sistema nuevo Se comporta igual que el vehículo que se encuentra En la versión actual del juego O sea que va a ser lo mismo Básicamente el Panhard seguirá siendo igual que siempre Y no se verá afectado por la introducción de los cambios A las mecánicas de daño por la suspensión de las ruedas Ok, o sea Vamos a hacer la traducción El Panhard queda exactamente igual El Premium de tier 8 y el Progetto Vas a poder usar el espacio de la barra de equipamiento De carga para meter otra cosa o sea, que termina siendo un bufeo para el proyecto. Y eh, el Panhard TBR, el 75FL, queda exactamente igual. Eso es lo que nos están diciendo. Recuerden que esto es test server. Esto es prueba todavía. No quiere decir que vaya a llegar así. Pero si ya estamos en la segunda etapa de la prueba, es probable que llegue así. Bueno, equipamiento 2.0 ya lo vimos, chicos. Ya lo mostré en un video anterior. Mm. Equipamiento 1, equipamiento 2, equipamiento 3... Eh, ah, recuerden que en los vehículos de tier 1 a tier 5 no se va a poder poner barra de carga Como resultado del reseño del equipamiento ninguno de los vehículos de nivel 1 a nivel 5 Podrán montar barra de carga de cañón igual que otros módulos Para evitar una reducción en la eficacia de combate de vehículos premium de nivel 1 a 5 Al igual que lo haremos con el proyecto modelo de... Bien División de equipamiento en clases, todo el equipamiento con las excepciones de red de camuflaje y protección se dividirán en tres clases con costos diferentes y límites de nivel de, del vehículo, o se van a bajar los costos. No es lo mismo meter una barra de cañón, a. bueno, una barra de cañón no, pero un cierre de retícula o unas ópticas a un Tier 2 que te cuesta 500.000 créditos que a un Tier 10. ¿Cómo puede ser que a un Tier 2 que vale nada? O sea, tiene que estar en relación al costo del vehículo, o al Tier por lo menos. O, al, o al, si es pesado, o, o sea, pero no. No puede ser que unas ópticas valgan 500.000 para un tier 1 y 500.000 para un tier 10. Porque no, no tiene lógica, digamos, ¿no? O sea, tal vez tendría más sentido que en el de tier 2 o tier 5 las ópticas valgan 50.000. Y que esas ópticas no las puedas usar en el de tier 10 porque no las puedas montar. Y que el de tier 10 cueste en 600.000 o 500.000, lo que sea. Los amenazantes tanques medianos polacos se acercan. En 2018, agregamos... Al juego nuevos ¿no? tanques pesados polacos. Eh... Bien. En 2018 arribamos al juego de los tanques... Perdón que corté un segundo el video porque justo me tocaron el timbre. Rápidamente se volvieron más po eh, muy populares los tanques pesados pola polacos. Y encontraron su nicho en World of Tanks. Desde ese momento llevamos tiempo trabajando en varias... 7 tanques medianos polacos se unirán al juego, bien, a, a partir del 14TP de nivel 4. Estos húsares alados son vehículos versátiles con buenos ángulos de depresión. La joya de la nueva línea de medianos es el CS-63, un vehículo de nivel 10 que cuenta con un motor de turbina a gas, de gas. Debido a esta mecánica única, este vehículo de máximo nivel cuenta con dos modos de velocidad, estándar y rápido eh, Al cambiar al modo rápido, la potencia del motor aumenta y la velocidad máxima y las dinámicas de aceleración del vehículo se incrementan Al mismo tiempo la estabilización y el apuntamiento del cañón empeora sí, porque Si acelera más y encima te apunta mejor, ya está rotísimo bueno, eh, la verdad que me gustaría probarlo, me gustaría verlo. A ver, chicos, vamos a ver. Vamos a ver si están aquí porque la verdad es que eh, sería bastante interesante poder verlos, ¿bien? Bueno, vamos a hacer magia y vamos a hacer que todos estos vehículos estén desbloqueados, ¿bien? 3, 2, 1... ¡Vualá! Bueno, chicos, acá está ella... He comprado todos los tanques, he equipado... Acá tenemos desde el tier 6, lo que será este buggy, que yo lo veo parecido al patito. Es una MX-40 más o menos esto. Después tenemos el tier 7, que esto es, es, es el simil 279, ponele. Es el 279 early, el anticipado. Eh, después tenemos ya los niveles más jugosos, que sí les puse la Tripu y los... Equipe y toda la bola. A ver si está grabando o sí, porque si no me corro de los balls. Bueno. Eh, esperen que voy a hacer una cosilla. Denme one second, please. Que voy a correr la camarita. Para estos lados. Total, mi cámara en la cara no importa. No calienta. Bueno. A ver chicos, tenemos la nueva rama de medianos polacos. Bien, la compramos toda, la equipamos toda, está todo completo. Eh, así que más o menos le puse tres habilidades. No quiero ponerle tampoco todas las habilidades porque no es normal, digamos. No, no vas a arrancar jugando así. Lo más probable es que capaz que arranca jugando, la potencias un poquito. Si es que tenés el mediano polaco premium. Eh, y tal vez ya con dos habilidades lo puedas jugar. Por lo menos con hermanos de arma mínimo. Y sexto sentido, no me, no me salgan al campo de batalla sin sexto sentido, por el amor de Cristo. Bueno, a ver, vamos a estudiar un poquito lo que es el CS-53, este tanque de rama, por supuesto, iba a decir tanque premium. Este tanque de rama de tier 8 mediano, a ver, bien, a ver, tenemos entonces que va a pegar unos 300 con el último cañón, es un 100 milímetros. A ver, tenemos este cañón de 100 milímetros, bien. Que tiene más penetración que el otro. Por eso directamente este 175-230 no lo vamos a usar. Vamos a usar el Powerful, el potente. Eh, el que penetra 212 con munición estándar, con munición AP. Y penetra unos 300 con hit. Bien. Eh, lo que está bueno de esta modificación. Que puedes ver que está todo como cambiado. Es que te dice también la velocidad de la munición. Y eso está buenísimo. Está buenísimo porque te dice, mira por ejemplo, acá la munición, la penetrante, la estándar la, la AP, digamos, va a ir a una velocidad de 966 metros por segundo. Donde la HIT eh, va a ir a unos 846, igual que, la, eh, que el alto explosivo, bien que la HE. Entonces vas a poder penetrar 212 con la estándar, vas a poder penetrar 290 con la HIT y vas a pegar obviamente el mismo daño y con la explosiva vas a penetrar 53 y vas a pegar unos 410 pero recordá que explosivas solamente para resetear o no sé si hay algo muy muy duro para molestarlo nada más o romper módulo no no, no tienen explosivas son muy muy randoms bueno acá tenemos el tier 9 bien ese fue el tier 8 el que dijimos recién el tier 9 este vehículo que ya penetra un poquito más ya tenemos un cañón de tier 10 el primer cañón con el que vas a venir vas a, va a ser el anterior eh, básicamente que penetras unos 212, 290 el segundo cañón que podés desbloquear es el de 222, 290 de penetración y 300 pero lo más mejor, como diría el chavo del 8 es ir por las torretas directamente y te vas al cañón y nos vimos de acá, yo la verdad es que no me gastaría esta... ¿cómo se dice? esta experiencia en sacar el segundo cañón, tal vez lo sacas con libre y nos vimos en Disney. Es un consejo. Después cada uno hace lo que puede, ¿no? Por supuesto. Pero si podés, del primero, sacás la segunda torreta y pasas al cañón. Y después ya te vas al otro y listo. Nos vimos. Pero, bueno. Este último cañón. Vamos a ver ya el tanque definitivamente. Pega unos 390 el de Tier 9. Penetra unos 252 con munición AP. Pero este tiene APCR a diferencia del Tier 8. Bien. Este tiene APCR y va a ir a una... Va a penetrar 293, va a pegar 390 y va a tener una velocidad de salida de 1360 la PCR, lo que es bastante buena, muy muy buena por decirlo así. Y la AP 1050, no está nada mal. Eh, recuerden que a mayor velocidad de salida de la munición, más vas a poder penetrar, bien. Y, el, y va a tener menos, eh, menos corrección que hacer el, la, el misil antes de llegar al tanque. Y como decíamos, eh, la penetrante, eh, perdón, la explosiva 53. Esperen que me olvidé de equipar esto. Eh, ponemos así. Ponemos así. Y ponemos el smalag. Que es tipo pan con no sé qué. No sé qué es eso. Pan con smalag. No sé. Como una pasta, no tengo ni idea. Bueno, eh, este tanque está viendo... Recuerden que son tanques medios, ¿bien? Yo lo equipé así, porque la recomendación hasta hoy en día de los medios es más o menos así, cada uno lo usa como quiere, pero para tener una, un buen rango de visión, detectar y que trates de que no te vean tanto por lo menos, le puse un poquito ahí de, de camo, pero también le puse reparaciones, um, tiene un poquito de todo y acá le vamos a poner la directiva por las dudas. La verdad es que no sé si se prenderá un fuego fácilmente, pero por las dudas vamos a ponerle bomberillos, no quiero eh, ningún tipo de sorpresa. Fíjense que tiene un campo de visión bastante, bastante bueno, bien. Este también tiene unos 462, o sea, ven, bastante bien, chicos. Eh, recuerden que yo le puse ópticas, estabilizador y barra. Y en el último ya estamos en el Tier 10. El último vehículo de Tier 10, este ya, recuerden que tiene la, en la parte del motor esta que, es que podés ir a gas, podés ponerle a gas. Como se dice habitualmente, mandale mecha o mandale gas. Tenemos un cañón, un 105, que va a estar pegando unos 390, penetra 258 y 315 con lo que sería su munición Premium. Bien, la munición estándar es la P, por supuesto, la Premium es la PCR, no tiene hit, penetra 315, lo cual no está mal, tampoco está del todo bien, pero a diferencia de otros que penetran un poco más con, con la munición Premium, recuerdan que esta es apcr bien, entonces... Está bueno eso. A mí, yo prefiero mil veces la PCR. Y además, mirá la velocidad que tiene esta PCR en 1410. Es que esta te va a clavar todos los tiros. Y va a ser bastante, bastante preciso, podríamos decirlo. Fíjate, tiene una dispersión de 0.32. Recuerden que estos son solamente números. Después quiero verlo. Porque después de acá, al campo de batalla, hay una eternidad de diferencia. Tiene 2.000 puntos de vida. Me olvidé decir cuántos tiene este. Tiene 1.800, el tier 9. Y el tier 8, 1.300 puntos de vida. Eh... Son medianos, más que nada lo que te puede llegar a salvar un poquito es el tema de la torreta. En el chasis te va a entrar todo, todo, todo, todo, cualquier, hasta una piedra te va a abollar el chasis, ¿bien? Um, potencia de motor, tiene unos 17,94 el Tier 10, tiene unos 17,81 el Tier 9 y tiene unos 17,63 el Tier 8. Pero recuerden que acá tenemos la nueva modalidad que podríamos decir de pasar el vehículo a otro modo, viene el motor por lo menos eh, vamos a lanzar batalla, a ver si nos agarra, estamos aquí en el common test, no sé si agarrará batalla, si no agarra en unos segundos pauso el video y para que no tengan que comerse toda la espera, no por supuesto que es insoportable Look, ya estamos aquí chicos no los he hecho esperar mucho, espero por lo menos unos segunditos nada más con la X, igual que antes, eh, ponemos el motor. Lo que pasa es que arranca estándar, supongo, y con la X lo pasaremos. A ver, quiero ver, vamos a ver si nos marca acá la velocidad. ¡Ah, está buenísimo! Me encanta, me encanta, me encanta. Como tenía el mod. Había un mod que tenía esto, que era el ProSanky, me parece. A ver, quiero ver la movilidad. Ah, mirá, te lo plancha. Ah, lo tenés que hacer parado. Están marcando en el mapita. Recuerden que ahora podemos marcar en el mapa. Ahí va a 66 km por hora. Apreto la X y ¿qué hace? ¿Se me plancha? Sí, es como que. Bueno, la retícula es. ¡Buah! Va, va, va, va, va, va. camina, camina, camina. Cuando apretas. Para, para, para, que estoy probándolo para, para, para! estos es rusos. No me dejan ni probar el tanque. Buah, pará, chavales. Espérate un poquito, tío. Tiro me gusta que esté probando la P Atrás, atrás, atrás, el culo, el culo, el culo, el culo. No, no, no, no, no, esa torreta es bastante dura, mirá. Me tiró hit, me tiró hit, me tiró hit el tier 8 en la torretilla. Me parece excelente porque no ha podido penetrar. Le entramos. Un burras. ¿Qué hace cuando con un burras acá, brother? Úsalo en la cuenta normal. Nada, es un chiste. Un Cada chiste uno usa lo que quiere donde quiere chicos. No hay ningún tipo de problema. Ojo que acá tenemos el tier 10. la torretita. No. Vamos a probar a PCR. A ver qué onda la PCR. lo que pasa es que es imposible acá boludo, porque allá tenemos aquí el sátrapa Me encanta porque no lo detecto, boludo Un Leopard No, pero hasta acá, boludo, Dejen de campear con los Leopard Nada, no, está bien, está bien, es lo que tienen que hacer, boludo PCR, mentira el. a Leopard sí, porque, sí yo también me encantaría pegarle, boludo, pero... Si pudiera, no ¿Pero digo que el servidor? No, no, mira Pero la torreta, me rompió todo. me hicieron bien. Bueno, bien, bien, bien. Parece una partida aleatoria, digamos, ¿no? La, la de batalla random que termina 15 a 0. Buenísimo, eso me encanta. Vamos a lanzar otra rapidito. Esperen que voy a modificar algo que no me gusta, que es que la cámara se me va para todos lados. Tiene como... demasiada sensibilidad. Va a ser un video largo, lo lamento, chicos, pero hay que probar un montón de cosas. Settings. Uh, ¿Dónde estaba esto? En controls Pff, Mirá, abuelo, es imposible jugar así Con razón, chabón Es que mirad la... Es que yo te dije, se mira para todos lados Lo dije antes de empezar la batalla Imposible jugar así, imposible apuntar Llegás a un lugar y la cámara comienza. Uy, tiré toda la mierda No, se me manchó con mate Bueno, eh, es que estoy muy, muy... Estoy a full porque me encanta esto Quiero probar todos los tanques Vamos con una de tiro, a ver Quiero probar los tanques para que ustedes los vean, básicamente. Ahora después tiramos una más con la de tier 10. Porque es que era imposible jugar así, chabón. No sé si ustedes lo notaron, pero la cámara se me iba, pero... Para todos lados. Bueno, corto y... A ver si tira o no. No, no tira. No, no tira. Corto y arrancamos de nuevo. Bueno, chicos, acá estamos. Tiré... Quise tirar con la de tier 8, pero me tardó literalmente... 4 minutos y dije no, a cagar, me pongo una tierra y me agarró el toque, así que ya está. Vamos con tier 10. Pff, marqué esa posición. Malísima, bueno. uh... Ahí iré yo. No sé si estoy tocando. Bueno. Vamos. Eh. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, ok, ok. Somos el tanque medio, a ver, vamos a probar. No sé si Vamos a probar, vamos a probar a ver qué. Vamos a intentar eh, Sniper un poquito en principio Quiero ver cómo, cómo pega de lejos Esta vez vamos a usarlo con un poquito más de cabeza Y no tan al YOLO, si es posible ¿Me o No Tiene como un ruido raro el motor Sí, el tema de yo solo no voy a ir, a ir ahí. Driving to position. Están buenísimas las nuevas formas de comunicarse con el equipo. Vamos a intentar ayudar al Leopard por aquel liato Por aquel lapayato Paren de marcar en mi mapa boludo Ya creo que todavía empezamos a poner eso y ya estoy por desactivarlo Bájame, bájame, bájame No penetra, no penetra, no penetra de la penetración con la P ¡Re preciso, chom! Y no me... Y no me... Y no me vieron El mántico lo tengo cerca Pero no me está... Nos no, no están dando el asistido Es que realmente... Es que es muy preciso, boludo Si va a tirar así Es que... Le va a sacar el lugar al Leopard, digo Bien Me Me gusta me gustaba ver errado, porque si no ya estaba muy roto. <tose> Ahora sí vamos a tratar de jugarlo un poquito más mejor, ¿no? O sea, bien. Puede ser que me haya spoteado. Obvio. Obvio, obvio, obvio otra vez boludo 15 a 0 me otra vez no están quedan 5 nuestros boludo más Man, monta mano Qué equipillos que nos ha tocado chicos que semanticor cagada me van a ir a buscar para reparar chiquillo si el tema que tengo otra arriba ¿no? ¿Te ha quedado con daño ¡Ay! adiós a tu casa esperen esperen espere, manqueme un segundo que estoy concentrado a ver cómo nos trolean o no nos trolean Ya no, no, ya 100, boludo. Bueno, es que malo puedo hacer, boludo. Bueno, chicos. Eh, eso es el tanque, boludo. Me gustó, me gustó. me Está bueno, ojo. Es muy... Es muy versátil. Es un... Es el... A ver. Es el típico tanque medio, ¿bien? Es el típico tanque medio, man. Es así, boludo. O sea... Buen sniper... Eh, buena precisión a distancia mm, La penetración con la P No me pareció la mejor Tendría que seguir jugándolo Y analizarlo un poco más todavía Pero así de buenas a primeras eh, Fíjate que con, nos aparecía en naranja O sea que teníamos chances Pero no no reales de, de penetrar al, al ya de 100 Y todos sabemos que ya de 100 es, es una manteca hoy en día Por lo menos con munición premium, ¿no? Y... Esperen que quiero que termine esto así ya... Dale, siempre está acá la arte. a buscarla. ¿Qué están haciendo? Adiós, <risa> chao. ¿Dónde van a ir a buscar una artillería? Un objeto 261. como en... o sea, ni que fuera una... O sea, una lor, boludo. ¿Qué? ¿Qué? Dios, mundo cruel Les tira el otro Recaliente oro, boludo. Eh, la verdad es que en líneas generales Me gustó, me gustó bastante eh, Pasa que todo muy, fue todo muy así al, Muy al yolo Pero nos sacamos un par de tanques encima Recarga rápido, tiene buena recarga Como para tipo, estar en el mano a mano Y cuando el rival se te pone nervioso Que erra los tiros Tranquilamente lo puedes castigar bastante, bastante bien Eso me gusta Mira, terminamos top daño y todo. Si lo jugás en serio como jugué esta partida, la primera partida le quería, quería probar el motor, quería probar la, la velocidad a ver qué era esto de, de motor a gas. Ni idea. La verdad que se nota mucho cuando agarra velocidad y la retícula se te va abriendo gigante, pero el tanque es mucho más ágil. Pero no le pidas, no le pidas tirar, ¿bien? Eh, y después cuando usás el tanque medio, como corresponde que lo uses, como lo usamos ahora acá en París, eh, la verdad que el tanque responde bien Por lo menos por lo que pude ver eh, Tiene una precisión que realmente se corresponde Con estos 0.32 Estoy totalmente de acuerdo Y fíjate la recarga es de 6.87 Pegas unos 400 en 6.87 Es un montón Fíjate el DPM Tenés tiempo incluso si tu rival Repito, se pone nervioso Erra un tiro como le pasó al 4.30U eh, Llega a pasar algo Ya al toque le estás pegando otro Encima, el, sí, el 430U que recarga en 8.6, más o menos. 8.5 para redondear. Le sacamos casi 2 segundos por cada tiro que nos pega. Bien. Entonces, si él erra 1 encima, ya le estamos sacando 6. Y 6 son 12. Él va a tardar 16. Y nosotros vamos a tardar 12.8, 13, ponerle más o menos. Para pegarle 2 tiros. O sea que le sacamos mucha... Bueno, eso con el 4. ni hablar... Con los que recargan en 9, 10 segundos. O si un pesado eh, nos tira en la torreta y rebota el tiro. Y Si llevas en un 705 a que recargan en 16 segundos. Vas y te lo farmeas completo. Porque le vas a clavar 3 tiros. De 400 por cada tiro son 4 x 3, 12. O sea, le sacaste 1200 de vida. en el horno el chabón. Pero bueno chicos, básicamente eso. No quiero hacer más largo el video porque si no va a ser Eternum. Eh, muchas gracias, cualquier duda, cualquier consulta, lo que quieran me lo dejan en los comentarios Si quieren que pruebe algún tanque más o me dicen Chenando pero, eh, Quiero que hacete una replay con una partida con el tier 8, con el tier 7 Quiero ver el tier 6, el tier 5, el tier 10 de vuelta Hacete un par de partidas con este Bueno, ustedes déjenmelo en los comentarios y yo lo voy a estar eh, tratando de cumplir en la medida de lo posible, por supuesto Otra cosa, les quiero agradecer un montón a todos los que estuvieron ayer en el sorteo. Y felicitaciones al ganador, al que salió segundo, a Misil, a todos los chicos que estuvieron jugando ahí. Eh, a Martín Ramírez también, por supuesto, claro que sí. Eh, nada, estoy muy contento porque ganamos un hermoso directo. Síganme en Twitch, préndanse en el canal de Twitch que está buenísimo. Vamos a hacer directo con la cuenta Yeris para que ustedes ganen oro, chicos. Así que préndanse a las 21 horas en el canal de Twitch. Directamente en Twitch pones www.twitch.com eh, barra Nando Guión bajo capo Y esa es mi page de Twitch Besos, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau chau